Novedad, Messi se ha ido oh, Se ha ido <risa> de vacaciones bueno, se, se, se ha ido Se fue a París, ¿no? fue a París. París. ¿Lo Increíble Lo sabías En primicia, lo que sí sé es que le hemos lavado el coche a Messi sí, concretamente, Bueno, concretamente a Messi no bueno, sí. A la mujer Fanática de Messi, la mujer Sí, tenemos una anécdota buenísima porque los personal washers, cuando vieron el coche, no sabían, llevaba mascarilla, no sabían que era la mujer de Messi. Pino dejó el coche, todo perfecto, le da las llaves. Y cuando van a hacer el interior del coche, porque había que hacer también la tapicería, dicen, o esta mujer es muy fanática de Messi, o es la mujer de Messi. Porque había fotos que parecía como un altar de estos de la Virgen. <risa> todo el y coche lleno de, de fotos de Messi ¿verdad? sí sí y al Así final que, qué pasó cuando volvió a ver a ella ah, se efectivamente sacaron, se, sacaron se sacaron una foto, una foto se quitaron la mascarilla porque y se hicieron la foto entonces podemos decir no que, que Messi pues, antes de irse a París se fue con el coche limpio y brillante directamente en, en albato bueno de manos de un centro de Albato en Barcelona esto es historia esto sí. es historia qué otras novedades tenemos de este mes tenemos en la zona de Vigo. ¿Qué pasó? Tenemos ahí un centro y el franquiciado lo ha renovado. Ah, un quedó, un quedó espectacular. Vi las fotos, vi las fotos, es verdad. Vi las fotos sí. y participé de la, de la reforma. O sea, mm. impresionante el antes y el después de ese centro. ¿eh? Ahí, José, la verdad que una contigo, inversión. porque tú una fuerte, hiciste eh, la una negociación fuerte. fuerte también con el, con el proveedor. Sí, hubo. Se ha hecho un buen trabajo. Sí, sí. Fue, fue duro. El sacrificio que se hizo fue grande, ha quedado genial. Sí, había centros de fase 1, de, de primera generación, sí, segunda generación, sí, tercera, sí, cuarta, quinta. Sí. Aquel era como de primera generación, todavía no había llegado y, y pasó de la primera a la quinta. Entonces, era un claro, beta. Sí, era una beta. Era una beta sí, sí. Bueno. Pues otra noticia aparte de Vigo y enhorabuena a José, este gran franquiciado que ha hecho este gran esfuerzo para que todos los clientes gallegos estén en un centro top, top, top. Bueno, centro, al centro de Vigo van de toda Galicia, ¿eh? es impresionante. Sí, sí, la verdad Solo veo sí, sí. aquí en las reservas online que entran, que por cierto, a medida que estamos en Vigo estoy recibiendo... Y tantos años que llevamos en Vigo, ¿eh? porque no es un centro de hace un año, ¿eh? es un centro de más de seis años ah, Mira. ¿Eh? Luego tenemos una noticia dentro de la empresa, Hernán. Y es que los albaranes de papel los hemos ya descargado y nos vamos no, pues, al albarán no. digital. Para Cuéntanos eso. un poco de noticias del albarán digital. Para, para, para salvar el mundo, mira, la ecología. Aquí tenemos las plantas. Muchísimo mejor para el cliente, muchísimo mejor para el personal washer, muchísimo mejor para el planeta. O sea, el mundo está intentando ya evitar el papel y nosotros estamos en, siempre a, a la vanguardia de la tecnología, por tanto y además que también es muy bueno para el franquiciado, porque ahorra dinero, al final el albarán había que comprarlo, la imprenta lo cobra y el albarán digital es, ha costado mucho dinero construirlo porque esto no se hace no hace enviar un email, es una hay, empresa de, de claro, informática, claro, hay un desarrollo de informáticos ingenieros, dinero invertido, hay un, hay un equipo de ingenieros detrás, muy potente para poder crear todo esto. Y estas son las novedades que siempre sí les brindamos a los franquiciados, para que ahorren dinero y para que tengan el formato más digital. Sí, cuanto más digitales, mejor, para que el negocio vaya mejor. Y si es bueno para el cliente, es bueno para el negocio. Y lo que, dice, lo que tú siempre dices, lo que dice Michelin. Sí, es me brutal. encanta, me encanta, porque el, el, el fundador de Michelin, cuando eh, encontraron la manera de hacer un neumático que duraba cuatro veces más. Claro, cuando, cuando él lo propuso, el fundador fue a la junta directiva y dijo, tenemos una fórmula que después... Claro, el resto directivo le dijo, eso, eso es imposible, eso no lo vamos a hacer porque perdemos rotación económica en la parte comercial y vamos a bajar las ventas. Claro. Y el hombre se opuso a todo y lo lanzó y dijo, no, si es bueno para el cliente, es bueno para la compañía. Entonces, esto es una, esto es una historia verídica y que nos encanta. Gran filosofía. Sí, si sí es bueno para el cliente, es bueno para la compañía, al final Michelino y es la empresa que es, ¿no? Nadie dejó de cambiar al neumático por porque duren más, o sea, Exacto. y tenemos que estar innovando todo el tiempo para hacerlo cada día mejor. Pues ya sabemos que ahora el cliente ya no va a tener ese papel dobladito en el bolso o en el bolsillo que le va a molestar, sino que ya automáticamente le llegará su copia al correo electrónico y más facilidades para el franquiciado. Tenemos otras novedades, ¿cómo es? Cambios. Cambios tenemos en Valencia, en Pintor Sorolla. Sí. ¿Qué ha pasado en Pintor Sorolla, En Pintor Sorolla, pues teníamos un franquiciado que ha, hemos finalizado la relación debido a que los resultados no acompañaban y no era rentable ni, ni para él ni, ni para nadie. Es la realidad. No obstante, finalizamos la relación con un franquiciado, pero la, empe la empezamos con otro que entiende que ese negocio es un muy buen negocio y que un centro al ahí es muy bueno. Entonces, eh, los resultados desde el primer día que el nuevo franquiciado ha tomado el negocio, desde el primer día, literalmente, las ventas se multiplicaron por 10. O sea, impresionante, los clientes felices. Eh, a ver, no tengo nada en contra del franquiciado anterior, de hecho tengo una relación muy buena claro, con él ¿no? de amistad. No obstante, hay veces en la vida que algo se acaba para que empiece otra cosa. Claro. Y, y... No, llego, no se ha llegado a cuajar con ese franquiciado, entonces hacemos un fin de contrato eh, amistoso. Sí, amistoso, claro, claro, claro. Y no hay que ir ni a juicios, ni hay que ir a, a pasar malos momentos porque ya dentro de uno que no le ha ido bien, pues claro. Si más le fue bien, no le vamos. a... Eh, claro. no, no se le va a, a dar más chicha, pues no. Saber, hay algunas saber... franquicias que, si te vas o si se cerrasan, te penalizan. ¿eh? La mayoría. Ah, no, sí, sí. Sí. Sí. Entonces, Además, eh... hay abogados especialistas a, a dar soporte, justamente a demandar a, efectivamente, a las franquicias pues por este... estas cosas. Y el nuevo franquiciado con el equipo de trabajo la está rompiendo. O sea, eh... Pintor Sorolla. El Raúl es el franquiciado que ya teníamos en la Francia. Hemos confiado en él a muerte. Sabíamos que iba a llevar la trayectoria inicial de este negocio. Lo iba a llevar a González, así Así Del primer día. Impresionante. Enhorabuena Raúl. Sí. Todos. todos enhorabuena Valencia. Enhorabuena Valencia. Todo el equipo, lógicamente. Raúl, claro. Raúl solo. Raúl solo no se come una roca. No. Es el equipo que hay detrás. Y enhorabuena a todos los que acompañan lo que es una apertura y lo que es un negocio y las, las campañas online y, bueno, y todo el, todo el know-how que tenemos montado para que un negocio funcione realmente. Y es verdad que para que, negocio, para que el negocio funcione correctamente hay una parte que es importante y es la actitud de la, de la persona y el equipo que está ahí porque... Y de si los el... valencianos, que a los valencianos también por lo que claro. les gusta mucho Mira, tener No te pasó a peso? vos, yo fui a, no quiero decir que sea el caso, pero eh, fui a, a un McDonald's Solemos ir siempre a comer a McDonald's, nos gusta. Y, y normalmente tienen una metodología y funciona bien y tal. Pero he ido alguna vez a algún McDonald's que me han atendido mal. Y que me han dado las papas frías y que la hamburguesa ha cambiado. Y no he vuelto a ese McDonald's. ¿Cómo puede ser que un McDonald's funcione mal? No hablamos de. O sea, hablamos de un McDonald's y que tiene una metodología. De hecho, incluso en, el, en algún país, en otros países. ¿En no, Starbucks nos ha pasado? ¿Fuimos a Starbucks? Starbucks. Y me acuerdo que fue en el aeropuerto de Madrid, que era en una escala. Al final... Y queríamos un coco, ¿te acuerdas? Ah, es verdad, es verdad. Y... Que es que ah, pero es que estos cocos son muy caros. Es, que es no... verdad. ¿Te acuerdas? Y... Es verdad, pero ¿por qué ahora Es que lo <risa> <no es> <risa> Y, y viene, igual, igual. No, viene una cuchara, que eso va fatal. Nosotros y... mejorís. Vamos, que lo que quiere es que no... Pero no era el franquitero, era una empleada, se si lo preguntamos si era empleada. Somos más curiosos en este tema. Y. Bueno, esa es parte del equipo de ese negocio. Al final. Ahí está. Nego los negocios hay una gran aportación digital y de imagen de marca, pero ya puede ser McDonald's, que si el equipo de trabajo que está ahí mmm, está en otra cosa. En otra onda. En otra onda. <risa> y lo tenemos más que demostrado. Al igual que cuando pasamos eh, compañeros nuestros que son empleados y que consiguen el, su objetivo, que es comprar una franquicia y me dicen, y lo están dando todo porque son chicos y chicas muy comprometidos con la marca y con la compañía. Dicen, yo estoy al 120, 150%. Y digo, no, no. Ahora cuando seas franquiciado vas a estar al 150 y Pasa la, la 100%. mayoría. La mayoría de los centros de Albato son de personal washer que han trabajado en la misma empresa. Saben el negocio qué bueno y al final lo. No, y no. saben el potencial que pueden llegar a demostrarle al negocio. Y nosotros ya lo sabemos. Y nosotros ya lo sabemos. Que si y ellos así... dicen, no, no, no, no, te juro que yo de empleado ya estoy al al, al, 100, al 200 y, y, y matemático, el primer mes como franquiciado, cuando pasa de empleado a franquiciado, Claro. El primer mes, si vendíamos en ese centro 10.000 euros, pues cuando entra el franquiciado vendemos 20.000. Sí, increíble, increíble pero espectacular. Bien. Pero ella no, nos gusta, ¿no? es lindo. Y otra noticia que nos ha pasado es en sí. Goya. Lo mismo que en Pintor Sorolla, también ahora en Goya. Es verdad, no me acordaba. Sí. En, en Goya cambiamos, cambiamos a Ruffy, este si era, era muy jovencito. Pecamos ahí nosotros de. De sí. franquiciárselo a un chico tan. Tenía muchas ganas, muchas ganas de emprender. Como ahí, como porque muy era su bueno. sueño. Si sí, además lo hicimos capitán, lo hicimos formador. Fue a formar otros centros también. Para darle soporte a otras franquicias. Lo hizo genial y era su sueño. O Solamente sea, no? él lo único que quería era. Estar al lado de la marca Él quería ser... Claro, pero no todo, no todo el mundo está listo en para en un negocio No, por y muchos sueños no era, Hay un tema de sí. timing Y por muchos sueños que tuviera Ahí la culpa y la responsabilidad de todo fracaso Siempre hay que, hay que decir lo que es, es nuestro Es nuestro, sí, sí, sí nuestro, está, eh. ¿eh? No, no, lo, no, no. De los fracasos, Y sí. efectivamente Pecamos en darle a alguien tan joven Creo que el error que, que cometimos el es el timing No era su tiempo Yo creo que ese no. chico dentro de 6, 7 años Sí que sí. iba a poder hacer sí, sí, algo fantástico sí, ¿Lo quien, quien lo hace no. fantástico es el, es el que llegó, el que, va, que, va, tiene, claro. que tiene otros centros con Ya tiene una trayectoria. la trayectoria, Seba tiene otros, tiene otros centros de Albato y llegó a Madrid y se, se, se comió el mundo. No, ya o es sea, más maduro. tipo al gran, fin y al cabo, ya maduro. tiene más rodaje, entiende más la marca. <risas> muy maduro, el tipo, ya muy maduro el Seba. Bueno, y esos cambios también se han hecho en el centro del Corte Inglés de Goya, así que ahora va de maravilla, tenemos nuevo franquiciado, Impresionante, uh, clientes verdad. de Madrid, de estos madrileños vais a estar la verdad que muy contentos de poder brindar y poder dar el coche en manos de profesionales del brillo y del detalle. ¿Qué más? Tenemos eh, en el Albato a domicilio, es el Albato Street, sí señor. el Albato Street, que vestiendo. Tiene dos acuerdos hechos, ver, que son sí. brutales. Todo esto son noticias que se han generado en los meses de junio y julio. Y luego ya os iremos anticipando en cada charla que vayamos haciendo que en cada mes qué es lo que vamos evolucionando y qué es lo que vamos brindando a nuestros maravillosos clientes y franquiciados y empleados, ¿vale? Y compañeros de esta empresa y de esta gran marca como hace Alvaro. ¡Servicio! Casi te vas, ¿eh? hola, sea, <ríe> bla, Me he parado. Servicio me, mandó Seba, me mandó Seba unas fotos recién que está en el Mallorca. Este es uno de ellos, en el Diego Real Copacón. Club Deportivo del Mallorca, limpiando Reciente. el coche a los jugadores, entrenadores vale. y además, a los aficionados, ¿no? A, sí, a los además les, salió genial porque el acuerdo se firmó el año pasado. Claro, no, no, lo, firmó, lo firmamos de todo corazón, estaba en segunda y de repente el Mallorca se fue a primera. O sea que salió genial, genial porque estamos en un equipo de primera división, unos coches alucinantes, un trato espectacular, la marca por todos lados, un acuerdo increíble. Así que los sábados y domingos que se juega la liga, estamos ahí, que ahora están encima, están de primera, estamos ahí dando brillo por el Albato Street, que cuando quieras lavar el coche en tu casa o en tu oficina donde estés y si quieres llamarlos, pues no hay ningún problema. Llamas a servicio a domicilio, ¿verdad? al Albato Street y vienen a reacondicionarte. O si tienes un yate, también te lo Mallorca. En Mallorca. En Mallorca. Eso sí es verdad. El otro y también el otro acuerdo de la Street, que es como es pionero aquí en la isla, luego ya se, expande, se va a poder expandir en toda España, es el Nicky Beach. Ah, es verdad. Joder, Cuántas cosas van pasando. Pues que, pasan, es que van pasando y pas hay que hacerlo recordar porque es importante que lo Pasan conozcan. tantas cosas. Cada día que, que, que no, no, no llego menos mal que las tenés apuntadas. El Nicky Beach... Que está en Mallorca, en Marbella, en Ibiza, en Miami, en los principales lugares Hemos del mundo. Hemos empezado con el de la isla. Es un beach club y trajeron coches, unos coches, no me acuerdo ni la marca ahora, ¿eh? tendría que buscarlos. Valían dos millones y pico ¿no? cada uno. Dos millones de euros cada coche, trajeron dos. Había como más de 5 millo, millones en, en dos sí, coches. Sí, una locura. ¿Y la bicicleta que había? También, sí, una bicicleta de 10.000 euros. Bueno, una locura, una locura. Total. Sí. así que bueno, hay los clientes que van a tomarse una copa o que van... A ver, son clientes de un alto standing, o sea, también es verdad que no se toman un agua a dos euros. O sea, son es. clientes que si se pueden permitir... Eh... Hay botellas ahí de champán de 10.000 euros, 20.000 euros, 30.000 euros, una locura. Eh. Bueno, todos los coches lo dejan ahí y, y bueno, y ellos nos compraron, no, compraron anticipadamente unos servicios VIP, o sea VIP para... Lavar los, los coches... coches. Y efectivamente no querían que fuera cualquiera a limpiar los coches. No, no, querían. Habían trabajado otros años, lo habían hecho con otras compañías y este año lo tenían clarísimo. Habían visitado uno de nuestros centros y tenían clarísimo que, que este año lo hacían con nosotros. Cueste lo que cueste, eh, literalmente. Le, le explicamos, claro, lo, lo que hiciste en su momento te salió barato, pero no cumplía con tus expectativas de experiencia al cliente, porque ellos lo que quieren es generar una experiencia, que claro. el, coche, el coche tiene que quedar espectacular y además tiene que haber una experiencia entonces, visitaron un centro nuestro, luego fueron a otro a ver si se cumplía la metodología rajatabla y dijeron la calidad esto el... es lo que queremos ellos querían brindar calidad Calidad 100%. así que encima brindaron calidad lo vieron muy bien de precio y, y claro, ahora con y a ellos iremos a, iremos a Marbella, Ibiza, Miami a otros sitios, ahí ah. vamos a estar Erna, nueva uniformidad, veo que la llevas puesta. Los grandes eh? polos bonitos. Buenísimo, buenísimo. Mucho más elegante. La misma tela deportiva que otros años, que ya está testeada y comprobada de que no, o sea, no da calor. Hace 40 grados, hace calor. Te pongas esta, te pongas esta, esta, o estés sin camiseta, hace calor. Dentro de lo que son las camisetas. Espectacular, muy cómoda, muy elegante, los logos se ven muy bien. Además bonito. lo ven, ven, en las fotos que hay en, en, en la parte de atrás, en la parte atrás, de delante, no, Sí, sí, sí, sí, sí un logo sos... grande. No, ven las fotos, no te vale. preocupes. Y estos eh, uniformes pues, son para todos los centros de España y ya se han probado en sudor, se han hecho pruebas de comodidad, de ¿verdad? De, de lavados, de que duren bastante bien los logotipos así que bueno, si tienes una empresa muy top y quieres que esté patrocinando dentro de nuestras camisetas con más de 30 centros en toda España y con más uf, pues de, de personas, pues muchísimas personas que ven nuestras camisetas, ¿verdad? porque estamos ahí captando a los clientes, imagínate, es brutal o sea, es una campaña Son de verdad alucinante 2.000 eh, por parking, hay 40 parking, saca cuentas saca cuentas, o sea, vale la pena eh, el equipo de chat marketing vemos que están trabajando mucho vemos que están entregando muchos clientes atendidos por whatsapp por la página web, por google y están ahí taca, taca, taca, ¿tienes una consulta? ahí todos los compañeros están dando caña no te digo 24-7 pero casi ¿eh? no te digo 24-7 pero creo que solo cerramos 6 o 7 horas de las 12 de la noche a la las la 7, de la madrugada el equipo, hay un equipo, primero de marketing online, donde se hace un funnel, un embudo de ventas se llega a una masa muy grande de gente, segmentamos nuestro público objetivo, le enviamos comunicaciones, les invitamos a contactar, nos contactan por el chat y automáticamente lo pasamos a cada uno de los centros, para que acaben de explicarle al cliente lo que necesita, cuáles son los servicios que disponemos. Sí, lo típico, te metes en la página web, quiero consultar los precios, quiero lavar mi coche, quiero lavar mi moto, entonces ahí te damos cita y te damos pues toda la información que vaya. o quiero una franquicia, pues te, te vamos a reportar ahí toda la información. Tenemos un personaje, un personaje que ha empezado en la empresa, bueno, ya lleva, ya está a puntito de terminar, José Salom, 16 años. Y le hemos dado la confianza a un chaval de, 10, de, de, de, de bueno, 16 años en la empresa. recién alguien tiene que confiar. Lo que pasa es que... Pero quien, no tiene currículum. No tiene currículum, pero te, tiene pasión por los coches, basta estudiar mecánica, está todo el día los domingos, los sábados limpiando el coche en el garaje de su casa, de los de sus padres. Y una persona con actitud, al final en la compañía tenemos que confiar en la gente y apostar, apostar sobre todo porque... No es, no es barato para una compañía pagar un salario, o sea, no. por más que dicen, ah, las empresas pagan 1200 euros, 1000 euros, a la compañía le cuesta unos 2000, o sea, casi el doble de lo que un trabajador cobra es lo que gasta una empresa, entonces, claro, hay, hay, hay que producir mucho para que se le pueda pagar el salario, entonces... Claro. Nuestra compañía siempre apuesta por gente con muchísima actitud Tenemos ingenieros, abogados Y en este caso un chico de 16 años que está en el instituto y que los padres le han aprobado trabajar porque es fanático del... Sí, un par de meses para eso, para incrementar un poco y empezar con bien, ¿eh? Termina... Ahora el 21 de agosto Sí, my friend, a estudiar, ¿eh? Muy bien, Josep, ahí dándolo todo Aniversarios Tenemos dos aniversarios que han cumplido en el mes de julio el centro de Jaime III, en plena pandemia, salimos de pandemia de los tres meses y en mayo empezaron, en junio, el 1 de junio, empezó Jaime III en el Corte Inglés de aquí de, de Palma de Mallorca. ¿Qué te parece? Un año ya ha pasado. ¿En plena pa ¿Un año hace? Sí, en plena pandemia, o sea, terminamos los tres meses, son... invirtieron y les daba igual, o sea, vieron que había una oportunidad de negocio. Esos son los emprendedores que a mí me gustan. Además... Eh, encontraron, es eso, había una gran oportunidad porque en plena pandemia evidentemente negociamos con ellos unos precios muy buenos para el centro que es entonces sí. normalmente estas ofertas o estas oportunidades se dan en momentos de tal, ahora Momento de crisis, de en tal. momentos de crisis es cuando se compran cosas y tal, ahora sí. pues poco a poco todo empieza a a fluir, la economía va mejor y, y bueno, ha duplicado su inversión y ha cumplido ya un año tiene un centro que lo manejan de manera familiar sí. bueno, creo que ya tienen un par de empleados sí. ¿eh? Sebas y David que son y los sí anguillados, no. enhorabuena ¿eh? de verdad, felicidades por este gran año y tenemos otro centro seis años en la empresa ¿sabes quién? David de Castellón ¡Hostia, David! <risa> ¡Qué grande, David! Enhorabuena, David, felicidades, ¿eh? Seis Quedazo años, seis años. De Además, un franquiciado que no da nada de por culo O sea, un franquiciado, de verdad, ¿eh? un franquiciado bueno franquiciado trabajador ¡Qué, qué, buen, eh, qué buena persona! Un franquiciado ¿verdad? que era empleado de la casa Fue formador, fue capitán Uh, fue group leader ¿Te acuerdas que era cuando estaban la sí, las escalas? Me han dado ganas de ir a verte, tío eh, O sea, qué, qué, qué ganas qué, sí. qué, qué Es cliente recuerdos. que le pasas Cliente del chat marketing, ¿no? Cliente que está interesado pues, Coge el teléfono rápido, de verdad, sí. ¿eh? Hay que decir que ha sido un franquiciado disciplinado y muy correcto Ha renovado el, su sí. centro, siempre lo ha actualizado, sí. de generación 1 sí, sí, sí. a generación 2. Y sin decir mu uh, entra una novedad en la empresa y ni mu, o sea, todo es, ve que crece su negocio con muy, cada cambio. Además, una persona muy amiga de la tecnología, David, es un emprendedor, una persona sí. encantadora. David, sí. me alegro muchísimo, seis años... De franquiciado, más estarás ya otros 3, 4, 5 que fuiste empleado. Llevaremos 10 años juntos y que sean 10 años más, que sigamos unidos en esta familia tan bonita que, que formamos aquí en Albato. Y tenemos las redes sociales en Albato. ¿Le damos importancia a las redes, Hernán. Las redes, ¿le damos importancia a cuánta gente hay trabajando en nuestra compañía en redes sociales? Tenemos personas en concreto trabajando solo con Facebook, solo con Instagram, solo con Pinterest. Solo con Twitter, solo con Google. Solo una persona para cada, para sí. cada red social. Efectivamente. Una, solo con TikTok. Uh, o sea, cada plataforma tiene una persona. Y a la vez, paralelamente, dos Tenemos personas. Tenemos los filmmakers, más que son gente. los que entregan el material. Hay dos, dos personas. No, hay una persona de filmmaker y luego hay editores de vídeo para cada. Efectivamente. O sea, claro. en, la, la, la plataforma YouTube también se gestiona, o sea. Hay, una, hay un equipo de 20 personas aproximadamente para, para poder trabajar, para forma. que tú nos, nos puedas ver. Y... Sí, sí, sí. Así que, bueno, la verdad que súper bien con las redes sociales. A la gente nos, les gusta mucho cuando nos ven. Y si tienes alguna idea de qué querrías ver de Alvato, si quieres ver más fotos de antes y después, de los coches, si quieres ver más fotos haciendo el indio, como siempre hacemos, o bailando, como hacemos siempre en TikTok. Pues la verdad que yo sí, no va a ir en TikTok. No, espera. A, no, a mí no me lo piden, pues no va no, a no, no. Bueno, hemos tenido, Hernán, stickers que hemos creado estos meses, stickers nuevos. A me encantan. Y están muy bien porque cuando vas a poner stories o en TikToks pones vídeos, pues tú buscas y pones la palabra al vato y te salen un montonazo de, de, para utilizar. ¿En dónde? en las plataformas también puedes utilizar en WhatsApp, puedes utilizar cuando pones stories puedes utilizar hemos hecho hasta algunos memes bueno pues te voy a dar la noticia de que de las uh, del último sticker que hemos creado bueno el sticker que ahora vais a ver tiene 240.000 oh. vistas oh, 200, y los tres, los tres que hemos más vistos suman más de un millón de vistas. Ah, son stickers, ¿no? No, Yo los estoy, stickers. Me estoy confundiendo. Los stickers. ¿Y, ¿Y la gente los ve y los usa o...? o bueno, pero que ya el solo hecho de verlos no, genera un No, pero es que tú en WhatsApp también los estás utilizando, Hernán. Bueno, pues hay que comentar que tenemos las novedades de los stickers, donde este sticker ha tenido 240.000 vistas. Es una bestialidad. Y estos tres stickers juntos han sumado más de un millón de vistas. Flipante. El... El, el tema de las visualizaciones y el tal está un poco... Um, ¿Cómo te digo? No ah, está... No me sale la palabra ahora. Está degradado. Está infravalorado. Porque vos decís, ha tenido más de 250.000 vistas. 250.000 vistas. O sea... El estadio del Barça o del Madrid entran 90.000 personas. Estamos hablando de 3, 4 veces el estadio. El, el, Esto lo hablamos de un mes. ¿eh? De un mes. O sea, es impresionante. De un sticker. Luego suman sí. las mil millones y miles de millones de interacciones y visualizaciones sí. de las redes. O sea, es sí. impresionante la cantidad de gente que estamos impactando. Así que muy buen trabajo con quien estaba utilizando también esa plataforma de stickers. Que es otra Mencho. persona también diferente. Google, reseñas. Cómo nos encantan las reseñas, cómo nos encantan. Eh, bueno, a mí me encantan las reseñas los de su, comentarios, de cinco, de cinco estrellas. Las otras no me gustan. A mí tampoco. No, o sea, las odio, las odio, si hay, no si quiero hay, una estrella. Si hay estrellas negativas, pues nos fijamos si realmente pasó algo, puede pasar que le quede un cristal a un, a un sí. chico trabajando una chica y ya sé que revisarlo, pero para eso están las reseñas para... Igual cuando Mira, entiendo, la, última, va... la última que tuvimos ahora en, en Vigo, justamente fue en Vigo y el franquiciado de Vigo, José, fue quien nos lo dijo Había uno que había... una persona había comentado con una estrella, y José, automáticamente cuando pasamos las reseñas, sean positivas o negativas, se las hacemos ver a cada centro, qué es lo que ha pasado y analizamos cómo podemos mejorar, y en Vigo dice el franquiciado, no, no, no, no, wait, wait wait, wait, wait, esperad porque esta persona que me ha puesto una estrella ha puesto 20 estrellas de una estrella a otras 20 empresas. 20 reseñas, 20 reseñas. O sea, 20 reseñas, perdón, a, a, a empresas a otras diferentes. Empresas. A restaurantes, a talleres, a, a, a estética. Hombre, le iba poniendo uno, eh, y lo a, hacía, uno a uno. Claro, y lo hacía porque decía que todos le tenían que dar regalos. Oh, qué buena jugada. O sea, le hacía una estrella para, para que la diga. No se preocupe, venga usted y se lo hacemos gratis o algo Denuncia. así. Pero bueno, eso lo, lo denuncias. Así a que Google. lo hemos denunciado a Google, efectivamente, y Google ahora analizará efectivamente sí, para eliminarla. Lo elimina, sí, Que sí. Castellón nos pasó y lo elimina. Lo elimina Google. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues la el centro que en junio y julio ha hecho más reseñas de 5 estrellas los clientes, ¿sabes qué centro ha sido? No tengo ni idea. Valladolid. Ah, mira. Albato Valladolid hizo 36 reseñas de 5 estrellas en dos meses. Enhorabuena al equipo de Valladolid. Y enhorabuena a esos, esos clientes que han confiado en Albato. Más importante. Gracias, sí. gracias a los clientes. Enhorabuena. Por hacer la reseña, porque también puede venir y le puede ir bárbaro y luego no te ponen la reseña. Efectivamente. Así que gracias por todo el proceso de... Y también es verdad que lloramos. Porque tenemos mucha pena, Hernán. Uy, se cae el control. Bravo. Tenemos mucha pena. Porque las reseñas de los centros de Barcelona, de Catedral y de Ramblas no han puesto ni una reseña ¿no? en dos meses. Ni una Barcelona, por favor, que vais a limpiar los coches, ponernos cinco estrellas. ¿Por qué no se lo ponéis? Vamos pues a saber qué que, que, que tema más caro es. ¿eh? Sí, así que franquiciados de la... Ramblas y de Catedral, trabajad más las reseñas con los clientes cuando entregáis los coches, ¿ok? TikTok. ¿Cómo se está moviendo TikTok? Es alucinante, es alucinante. Vais a flipar con estos vídeos que son los que más han interactuado en estos dos meses. Flipante, ¿eh? flipante. He visto cantidades de visualizaciones y de me gusta, o sea, virales totales. ¿eh? Sí. He visto cómo la gente pide cita y todo, todos subestimamos, claro. subestimamos el poder de TikTok. Pero TikTok es una plataforma potente, o sea, muy, muy, potente, potente. La, muy potente, la gente a veces se cree que es para niños. No, y, ah, no Eso, no, eso no, ya no, pasó, no. eso fue al principio, creo. No, además cuando ponemos una curiosidad sobre el lavado o hacemos un directo directamente desde un centro, eso muy, eso es muy curioso cómo interactúan, en qué centro estamos, si podemos enseñar el coche, después ya, sabes, estamos haciendo un volante y ya lo quieren ver, ya se ponen ansiosos, la verdad que muy bueno. Y, se, y también en los directos les gusta mucho cuando hablamos de las personas, de los personal washers. Tienen curiosidades de los años saber. que llevan. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Nada, con las espera. Ya estamos mira, terminando, estamos hora, terminando. Mira, Hernán. Es eh, como una serie de Netflix. Estamos, ah, y tenemos a un cliente muy satisfecho que ha querido hacer una, una foto. Bueno, uno de ellos, uno de nuestros eh, clientes satisfechos, ha querido hacerse una foto con sus personal washers favoritos. Y aquí la tenemos. A ver si sabéis quién es. Ah, ¿Cómo lo a saber quién es? El gran amigo Tony de LinaSoft. Es, es, es la parte informática... Vale. Es uno de, los, de hecho, lo conocimos. Trabaja para es una empresa colaboradora porque eh. me acuerdo que venía sí. tanto al centro, tanto mm -hmm. al centro y pedía las, las eh. facturas. Efectivamente. Y así le conocimos. Así es. ¿Cómo ha pasado? Muchos de nuestros proveedores son, son cl clientes sí. y muy buenos. ¿eh? Bueno, Hernán, y aquí llegan nuestras últimas noticias de estos dos meses que hemos pasado de junio y julio. En breve vamos a ir a por agosto, así que ya veréis. Que nos viene en este sí, nuevo. Estamos, tra estamos trabajando muchísimo, nos guardamos todas las sorpresas y probablemente acumularemos acciones que hemos hecho y hoy no hemos dicho para que lo puedas tener lo más actualizado posible. ¿Okay? Genial, muchas, muchas gracias. gracias, chao, hasta, chao, hasta chao. luego. Chao. Hasta la próxima.